Hola a todos. Mi nombre es Juan Ramón Camarillo Peñaranda, y voy a hacer un ejemplo con datos de las pruebas estándar del transformador. En este caso tenemos los datos de las pruebas de vacío y cortocircuito. Nos piden el circuito equivalente en el lado de baja tensión del transformador. La regulación con tres diferentes valores de factor de potencia, y calcular la eficiencia con el factor de potencia de 0.8 en atraso. Comienzo calculando el ángulo de la impedancia medida que resulta de dividir la potencia activa medida sobre la potencia aparente medida, que resulta de multiplicar la tensión por la corriente del circuito abierto. Esto da como resultado 72 grados. La magnitud de la admitancia medida se calcula dividiendo la corriente medida sobre la tensión medida, teniendo como resultado 956.52 microsiemens. La admitancia en coordenadas cartesianas resulta de multiplicar la magnitud que acabamos de calcular por el coseno del ángulo que acabamos de calcular en la parte real y multiplicado por el seno en la parte imaginaria. Lo que da como resultado es el valor que muestro en pantalla. La resistencia resulta de sacar el inverso de la parte real de la admitancia calculada anteriormente, y da como resultado 3391 ohmios. La reactancia resulta de sacar el inverso de la parte imaginaria de la admitancia calculada anteriormente, y da como resultado 1099 ohmios. Aquí quiero aclarar que esto solo es posible porque la admitancia está conectada en paralelo, para más detalles de cómo calcular la impedancia y la admitancia, por favor vean un video que tengo al respecto en el canal. El ángulo de la rama serie se calcula como en el caso anterior, pero con los datos de la prueba de cortocircuito, teniendo como resultado 75.16 grados. La magnitud de la rama serie resulta de dividir la tensión de cortocircuito por la corriente de cortocircuito, teniendo como resultado 1.97 ohmios. Aquí tenemos entonces el modelo en el lado de baja tensión. Vean que ambas pruebas fueron realizadas en el lado de baja tensión, por lo tanto, los parámetros calculados corresponden al lado de baja tensión. Ahora vamos a calcular la tensión en la fuente con una carga de 1 kV reactivo con diferentes factores de potencia. Comienzo con el factor de potencia de 0.8 en atraso. La corriente conjugada es la potencia sobre la tensión, que da como resultado 8.7 con ángulo de menos 36.87 grados. Para el caso de factor de potencia cero es la misma magnitud con ángulo igual a cero. Y para el factor de potencia en adelanto es la misma magnitud con ángulo positivo. La tensión en la fuente es la tensión en la carga más la caída en la resistencia serie, que da como resultado 128.89 con ángulo de 4.73 grados para el caso de factor de potencia en atraso. Para el factor de potencia cero da 120.54 con ángulo de 7.90 grados. Para el factor de potencia en adelanto da 109.76 con ángulo de 8.32 grados. La regulación es entonces los 128 voltios que acabamos de calcular, menos 115 que hay en la fuente sobre 115 por 100%, y eso da 12%. Para factor de potencia cero se observa que la regulación mejora un poco, pasa a 4%. Para el caso del factor en potencia en adelanto se ve que la regulación es negativa. La tensión en la fuente es menor que en la carga. Esto es usual en sistemas con cargas capacitivas, entonces sí pasa la prueba de racionalidad, para que no se asusten. Nos piden la eficiencia en el caso de factor de potencia en atraso, la magnitud de la corriente es 8.7, eso elevado al cuadrado por la resistencia serie, que es igual a 1.97 por el coseno de 75.16, dando como resultado 38.19 vatios. Las pérdidas en la rama de magnetización se pueden calcular como la tensión al cuadrado sobre la resistencia, dando como resultado 4.9 vatios. La eficiencia es entonces la potencia de salida sobre la potencia de salida más las pérdidas, eso multiplicado por 100%, y da como resultado 95% de eficiencia.